Bien muchachos, ahí ya estamos en directo, así que bueno, vamos a ir esperando un poquito a que, a que entre la gente Mientras tanto, eh, vayan comentando un poco de dónde son, yo por lo menos tuve el gusto por ahí estar hablando con lo que es eh, Emma Que bueno, que justo me comentó que es de, de Costa Rica, vos Javi, ¿de dónde sos? Yo de Colombia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Y a todas las personas que están acá, a Emanuel, a ti, a Juan David, a todos, muchas gracias por la invitación Ah, al contrario, gracias a y por venir. Eh, mientras tanto, también te puedes presentar, Boema. Un gusto que, que estén acá. Mucho gusto, muchachos. Vea, la, la verdad es, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes información relevante Omega Pro. Eh, Juan David creo que está en una llamada, no sé. <ríe> eh, los que son de mi canal ya lo conocen. Él es el asesor financiero. Lo, lo voy presentando mientras se desocupa. Eh, y sí, muchachos, este... Principalmente, bueno, la, la gran noticia de esta semana que, que, que acaba de comenzar es eh, lo de lo de el, que la página fue hackeada. Entonces, eh, no sé muchachos, ¿qué opinan ustedes de eso? Ahora Javi por ahí como para más o menos una intro. Listo. Eh, pues... Hablaba yo ayer, ayer precisamente a través de uno de mis canales digitales de eso. Eh, es la, la, la manera como todas estas empresas, como todas estas, eh, entre comillas, compañías, que en realidad son plataformas, actúan, ¿no? Entonces, para ellos siempre van a haber hackeos, para ellos siempre va a haber auditorías, para ellos siempre va a haber eh, la sacada de un token. Esto del metaverso en verdad es nuevo. La del metaverso sí es nueva, esa no la habíamos escuchado antes. Eh, quizá por lo que está tan en boga y tan de moda el tema del metaverso de Mark Zuckerberg, ellos quieren eh, aprovecharse de ese, de ese boom del famoso metaverso para poderle sacar algún tipo de provecho o para dilatar el tema de que ellos en realidad ya se quedaron con el dinero. ¿Qué dices, Emma? Sí, no, lo del metaverso es... Eh... Utilizar una, una herramienta que la gente, que es nueva, que la gente realmente no conoce y aprovecharse de eso, aprovecharse del desconocimiento de la gente. Igual sucedió con todas estas plataformas, con lo de las criptomonedas. Entonces, a, todavía en la actualidad hay gente que no conoce ni que es una blockchain, ni que es un exchange, ni que es una criptomoneda y se aprovechan de esto para eh, grandificar, dar eh, eh, diálogos que te dicen de que te vas a hacer millonario, de que va a ser la solución de tu vida, de que es un tren que pasa una sola vez en tu vida, y como tú no entiendes de eso y tú dices, no, yo no entiendo, pero quiero ganar dinero, yo no entiendo, pero quiero entrar ahí, lo mismo está pasando con, con, con esto del, del metaverso. Eh, hay una compañía, abierta, tal vez tú la conozcas, que es como la venta de cannabis, que también es un ponzi, no sé si la conoces, Cannabis también, City, algo así. Esa misma. También están creando un metaverso. Eh, hay, hay, hay muchas plataformas que están utilizando eso. Entonces. Quantum, ¿tú? Quantum también. Quantum también. Lo interesante, lo interesante es que Quantum y Cannabis City contrataron a la misma empresa para crear el mismo metaverso. Imagínese usted. O sea, ni, ni siquiera Mark Zuckerberg ha logrado crear algo que sea aceptado por la gente, que ya esté funcionando, que apenas está en, en fase eh, ni siquiera beta, sino alfas y que, y que ni siquiera funcionan y ya ellos tienen un metaverso propio. Esos videos que estuve enseñando Facebook, eh, perdón, Omega Pro en la página de Facebook y en diferentes redes sociales de Pulse, sinceramente yo que tengo muchos años, casi que toda mi vida, de, de, de dedicarle tiempo a los videojuegos como hobby, esto me parecen animaciones, assets eh, y templates de, del juego de Sims No sé si ustedes saben de qué estoy hablando, pero es idéntico ¿Qué es lo que hacen? Agarran un, un videojuego ya existente Con unas líneas de programación ya existente Y lo que hacen es eh, estilizarlo, cambiarle los personajes, cambiarle los escenarios Pero utilizan la base que ya existe para aparentar de que es un metaverso Pero en realidad no están creando nada no existe. Por eso hasta la fecha de hoy nadie puede entrar al metaverso Omega Pro, porque no existe. No, sí, yo estoy súper de acuerdo, pero para mí es un punto que por ahí los dos tocaron y que coincido mucho, es el tema de lo que es el desconocimiento, ¿entendés? Ellos le dicen tranquilamente, o mejor dicho, le venden a la gente esto de lo que es el tema de, de lo que es el trading. No solo con eso, sino porque, no, no vamos a tocar otras plataformas, pero también vi que fíjate que te tratan de vender cursos siempre, te tratan de. Eh, meter cosas que te puede hacer millonario que yo creo que esa posibilidad ya un poco eh, desapareció por el tema de que la gente que de verdad hizo eh, dinero fue la que a lo mejor entró ya en 2013, 2014 2015, por ahí como mucho donde la capitalización de mercado era baja los precios eran mucho más bajos y todo pero ¿qué pasa? es por ahí el desconocimiento que tienen las personas, entonces tratan de eh, por ahí jugar con eso, después bueno, vemos que la situación en los diferentes países también está bastante complicada, entonces vos fíjate que hay muchísima gente que con esto quiere tratar de tener como un ingreso extra, pero, eh, como dijeron ustedes dos, eso es, creo que es lo que más hay que destacar, el tema de lo que es el desconocimiento, que le hacen, o mejor dicho, yo creo que meten las cripto de por medio, simplemente porque la gente al no conocerla se dice, bueno, mira acá hay mucha gente que se hizo millonaria, mucha gente que ganó dinero y todo, y tratan de eh, meterlo como excusa para literalmente meterte en un esquema piramidal, que, eh, bueno, el dinero ahora en este caso yo ya más o menos estuve viendo cómo lo están moviendo, en ningún momento eh, lo trabajaron Y así todo, creo que hay gente que por ahí le cuesta ver eh, Ese tipo de realidad Algo de que yo no estaba muy al tanto Ahora a hablar de lo que es el token Es el tema de los cambios Si no me equivoco también hubo cambios en lo que es el retorno a la inversión Y todo eso, no sé si alguno de los dos por ahí Bueno, creo que los dos ya los dos hicieron con la cabecita Sí, sí, sí No sé eh, cuál de los dos quiere arrancar un poquito Como para comentar eso Yo estoy siempre desde el, más el lado de lo que es la blockchain De ver cómo se mueven los fondos Así de que, bueno, estaría bueno eh, comentarle por lo menos a mi comunidad cuáles son esos cambios y después de última el otro a, eh, puede hablar de lo que es el token. Si quiere, dale, Javier. Sí, claro. Bueno, en lo que dice Tonga es cierto. Eh, ahorita están utilizando las criptomonedas para meter a las personas en los esquemas Ponzi. Y esto ha sido una evolución, ¿no? Primero, para meter a, a las personas en el tema de los Ponzi, pues, eh... Sabemos que utilizaban los contratos, contratos a mano, en donde la gente firmaba por algo que no existía. Veamos, por ejemplo, el caso Mantequilla. Eh, luego viene el tema del Forex. También la gente no tenía conocimiento de Forex. Entonces, los esquemas piramidales utilizaban el Forex como excusa para poder meter a, allá a las personas. Y pues, con la, el ingreso a las criptomonedas, pues las personas eh, y su desconocimiento, igual que en Forex, pues las personas han ingresado de manera masiva a este tema. Además por el tema transaccional y la facilidad que hay de, eh, digamos, llenar los bolsillos de estas personas a través de una wallet. Eh, los cambios que se vienen normalmente en un esquema piramidal son los mismos, cuando eh, ya la, la, la empresa está descapitalizada, es decir, se están robando los fondos, pues vienen estos cambios de planes de compensación. Ya los rendimientos no son los mismos. Ya eh, en el caso de Omega Pro, ya son dos licencias. Eh, entonces, una es para hacer liderazgo y para atraer personas, y la otra sola para inversión. Pero la inversión no va a dar los mismos rendimientos. Empiezan a subir los cobros de retiros, empiezan un montón de cambios. Veámoslo, por ejemplo, en GoArbit. GoArbit también ahora tienen dos webs, una que 2.0 y ahora que una 3.0, los cambios eh, en, los, en los porcentajes. Y fue gracioso porque ellos hicieron un cambio y pasaron de 1.5 diario, supuestamente, a 1.2 diario. Y se dieron cuenta que la gente se estaba yendo para la compañía que estaba dando 1.5 y volvieron a retomar el 1.5 de diario. Entonces, ¿se da usted cuenta que lo único que quieren es robar a las personas? Sí. No sí. sé sí. si Juan, ¿puede sí. hablar ya? Sí. Es lo que estaba Sí, por sí, sí, qué pena. Me ha entrado una llamada, listo. Eh, en, en tema de, digamos, de, de riesgos, hablándolo como desde la parte legal, esos cambios... Que se hicieron, nosotros lo hicimos en un video con Emanuel, y eso significa un riesgo de contraparte, ¿cierto? El incumplimiento de una de las condiciones por alguna de las dos partes, en este caso el tiempo pactado. Entonces eh, eh, la gente pues por el desconocimiento lo asume como algo normal, pero pues cuando a uno hace un tipo de inversión que viene con unas condiciones y, y estas condiciones no se cumplen, es donde tenemos derecho legalmente a reclamar, y a decir, aquí hay un riesgo de contraparte, yo hice un contrato que a 16 meses, pero ahora lo pasaron de manera arbitraria 10 meses más, pero la gente como está tan cegada, digamos que lo admite, y Juan Carlos Reynoso en, en sus llamadas corporativas se lujo hasta de tratarlos mal y decirles, eh, de malas, ustedes no son los que hacen el trading nosotros miraremos cómo les pagamos eso por una parte cuando yo llevo el interés eh, de, de ese 200% el 300% más la inversión y lo alargo 10 meses más a más tiempo, menos interés ¿cierto? entonces entre más prolongo el tiempo Quiere decir que estoy bajando el interés diario, el interés mensual. Estoy pagando el mismo interés simple a 26 meses, pero menos interés compuesto, ¿cierto? De pronto no es, no, no es tan fácil, no es tan claro porque siempre lo hemos dicho en los videos como Emanuel, eh, es muy chistoso que nos invitan y nos dicen que la magia está en el interés compuesto de reinvertir con las ganancias del mercado de Forex, pero no siempre nos... Eh, hablaron de un interés simple nunca nos hablaron de una tasa efectiva anual, un interés compuesto sino siempre de interés simple, entonces le decían no, el interés se mantiene el mismo lo que cambia es el plazo no señores, como es interés compuesto a más plazo el mismo interés simple, quiere decir que menos interés, entonces nos cambiaron plazo, nos afecta la, la tasa de interés a la cual nos estaban pagando y la gente muy ciega, muy bobita eh, no pasa nada lo aguantan y pues vienen los otros cambios. Sí, lo que habla de esto de Omega Pro realmente es una falta de liquidez, una descapitalización donde realmente estos movimientos de emergencia los tuvieron que hacer porque ya no tenían el dinero suficiente y eso quedó más que claro. Este fue la, la señal eh, principal que, eh, que todos recibimos y que todos los que sabemos de cómo funcionan los ponzis para saber de que esto ya estaba cayendo. Ahora, vi por ahí un video, eh, una voz locuendo, que, estaban, que hicieron un video y subieron a YouTube, que estaban leyendo los términos y condiciones donde decía, en los propios términos y condiciones, que la persona que aceptaba eh, entrar a Omega Pro... Cedían el derecho de demandarlos por un futuro fraude. O sea, que no podían eh, demandarlos por fraude en, en un futuro. Cosa que a mí me parece sumamente estúpida, sumamente tonta. Porque realmente... Eh, un, un, un, vamos a ver. Una cosa es un contrato, otra cosa es términos y condiciones. Términos y condiciones es que me ofrece la empresa que tengo que acatar yo. Un contrato es algo que realmente dice cuáles son mis limitaciones, qué cosas puedo hacer, no, pero ya bajo el término legal. Si a mí me dicen que en cuestión de fraude yo no puedo demandar, es algo que va en contra de la misma ley de todos los países. O sea, yo no puedo hacer un contrato que diga eh, que vaya en contra de las leyes de cada país. O sea, el hecho de decir de que yo no puedo demandarlos en caso de que, de que ellos se vayan con mi dinero es una cosa totalmente estúpida y tonta. No sé qué opina, Juan. Total, total. Eso no, eso no aplica porque nosotros en los videos que habíamos hecho con Emanuel dijimos por qué la superfinanciera sí había emitido unas multas y había emitido eh, un comunicado prohibiendo la promoción y divulgación de este producto, ¿cierto? Entonces, no tienen en cuenta que están haciendo una captación ilegal de dinero, un concierto para delinquir, una estafa. Así bajito, allá hay tres delitos. ¿sí? Por lo cual, eh, no aplica lo que ellos dicen que no tienen derecho a demandar, porque pues, digamos que legalmente están incurriendo en los delitos y ahí no los salva nada. Es como, no sé, decirle a una persona eh, lo voy a robar, y la confianza en que realmente pues eh, tengan los frutos pero pues para mí yo creo que lo que hace que estos se eh, logren llevar a cabo y crezcan tanto diría que es la avaricia de la gente, cuando a mí me, ha, me preguntan de fondos de inversión les hablo de que hay conservadores moderados de mayor riesgo rentabilidades efectiva anual no sé, una de mayor riesgo que puede estar entre el 10, el 15 por ciento efectivo anual gente que dice, eso es muy muy poquito, y, y ahí es donde esas personas que piensan así, entonces caen fácilmente en los poncis, en esas estafas donde ofrece arriba en un corto plazo. Entonces, sí, se aprovechan del desconocimiento. Total es eso, y los videos que hicimos, yo creo que ayudaron a que la caída de estas pirámides sean más rápida porque mucha gente pues se abstiene, pues se abstiene ya de invertir. Dice, oiga, si sí, vea, hay advertencias, hay videos, esto ya no me da confianza, no conozco mucho, pero estas personas creo que eh, pues, nos están dando un consejo, se abstienen y por eso creo que Juan Reynoso nos odia y nos menciona en los videos, nos, no lo dice directamente, pero sé que a todos los que hemos eh, eh, subido videos comentando respecto al tema, obvio nos odia porque esto hace que pues ya sea menos gente la que entre a caer en este tipo de, de estafa total Bien, ahora, ahora eh, estaría bueno también, eh, excelente Juan disculpame Javi que, que te corté por ahí y eh, ya lo tenemos además calladito por un rato que de paso se le apagó lo que es el modem Juan Carlos eh, Reynoso ¿no? viene y me apagó la luz <risas> Pagó para que te corte la luz. <risa> Escucha, Emma, estaría bueno que comente un poquito que vos también, como le digo, creo que creo que los dos, tanto Javi como Emma, eh, les dieron con un palo últimamente. Eh, información sacaron, pero absolutamente todos los días. Eh, así que bueno, estaría interesante por ahí, Emma, que comente un poquito lo que es el token Que como te digo, yo lo único que hice es agarrar, ver dónde la gente lo depositaba, a dónde fue y dónde lo tienen Que bueno, me pareció bastante raro la manera en que en que tienen de, de guardar lo que es el dinero en muchísimas direcciones Sacando dinero a Coinbase, sacando dinero a lo que es hobby. Entonces todo ese tipo de cosas son llamativas, pero me interesa por ahí que le cuente a mi comunidad Que no está al tanto a lo mejor de todo eso, eh, qué es el token de lo que eso me aprueba Tener alguna utilidad y todo eso ¿Qué, qué es lo que pasa con este tipo de token bueno como todos ustedes ya saben eh, esto, este tipo de, de tokens son conocidos popularmente como shitcoins son tokens que no tienen ningún respaldo detrás no están basados en absolutamente nada simplemente es, eh, son como fichas que se sacan para que la gente las compre y en algún momento eh, tengan algún valor ¿Qué es lo que pasa? Bitcoin eh, fue creada con una unidad de, eh, de monedas eh, limitadas. Mientras más se van utilizando, van creando más interés en la gente y se van gastando esas unidades limitadas. Ahí es donde se genera este, mayor utilización de este tipo de criptomonedas y es donde va generando un valor. Ahora, la caída de los bitcoins fue impresionante debido a todo lo que ha pasado, ¿verdad? Ustedes ya deberían de, de conocer todo esto. Pero sigue teniendo un valor porque la gente la sigue utilizando. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de tokens? Que lo sacan antes de que la gente las utilice, antes de que la gente las quiera. Y te, la, te las venden diciéndote, no, es que esto en un futuro, en un futuro, en un futuro. Y ahí es donde la gente cae en este tipo de artimañas. Y muchas veces lo que pasa con este tipo de tokens es que no las crean con un valor limitado. O sea, si te dijeran, eh, no, es que van a salir, por decirles un número X, mil unidades, esas mil unidades, usted sabe que mientras más la gente las vaya adquiriendo, más va, va teniendo un valor, va subiendo. Pero como desde su creación este tipo de tokens pueden ser manipulados, pueden eh, poner que son 1000 y conforme se van vendiendo, quitarles que sean 500 para hacer forzar el valor del mismo token. Entonces desde ahí estamos bastante, bastante más y mal y es lo que, lo que sucede con este tipo de tokens. Ustedes van a ver que va a generar un pico, va a subir sí o sí. Pero eso va a ser simplemente para ellos decir, vean, se los dijimos. Y de un pronto a otro va a tener un efecto rebote que va, se, va a ir, se va a desplomar a cero. Y eso ha pasado con todos los tokens que han vendido, dígase cifra, dígase cualquier otro, otro Ponzi. Porque son manipulados. Ellos están manipulando esos números y pueden hacerlo al antojo. Entonces, eh, un token que está respaldado supuestamente en el metaverso metaverso que no existe eh, metaverso creada en conjunto con una empresa que lleva más de un mes sin pagarle a la gente, o sea, no tiene absolutamente ningún respaldo y sinceramente es una shitcoin como todas las demás y es de manual bien, Javi, vos querés agregar algo? Eh, vos también seguramente tenés información por ahí Emma lo dijo eh, prácticamente todo, pero por ahí si querés agregar no, algo está, también... está bien explicado está bien explicado lo del tema del token eh, sí, y, y obviamente por la utilización que le van a dar las personas, por el uso que le van a dar las personas al token, van a haber compras y ventas. Eso va a hacer que el token suba su precio, pero en el momento en que congelen totalmente todo, que estamos en ese momento, en ese momento en que no, la gente no puede, lo único que pueden es invertir, pero sacar dinero no pueden. sí No pueden, entonces en ese momento ya eso se va a ir a la chingada y lo que van a decir es, ellos es, pero si sacamos un token y les pagamos con ese token ustedes que nos vienen a reclamar la culpa no es nuestra, que ustedes no hayan usado el token para que el token se haya capitalizado y el token se fue a cero, ya les pagamos ahí tienen sus tokens ¿verdad? sí, ah bueno entonces con eso ya le van a decir a, a la gente y es la estrategia de todas, todas hacen lo mismo todas sacan un token y, y todas le pagan a la gente con el token así está en este momento eh, por ejemplo, GoArbit también Bueno, yo de GoArbit eh, Ahora ya pasamos Juan eh, De GoArbit yo saqué lo que es un video Y yo llegué a la conclusión que Es siempre más lo mismo, cuando sacan un token Es como para terminar lo que es la estafa Por ejemplo, yo había analizado en su momento Lo que era Trust Investing, que creo que El, el token era Truster Coin Algo por el estilo, directamente ellos No vendían tokens, ellos sacaban dinero De la liquidez, lo sacaban directo a lo que son los tokens Y se habían llevado algo de 15.000, 20.000 BNB que como te digo Nadie ni siquiera les hace un video por el tema que por ahí no lo saben analizar. Después vos tenés, por ejemplo, el caso de Guardi que, o sea, vos directamente vas a lo que es el contrato del token y una vez que lo crean te dicen, mira, este token va a ser usado para las comisiones y se quema automáticamente en el momento que eh, pasa cualquier transacción. Vos vas directamente a lo que es el supply y nunca cambió el supply, siempre es el mismo. ¿Qué hacen esas comisiones? Lo único que... Eh, digamos que hacen en lugar de eh, quemarla, es venderla, y se quedan con el dinero. Así que es un token que, como te digo, ellos claramente que lo iban a hacer subir imagínate toda la gente que está metida dentro de GoArbit, obligarlas, por ejemplo, a lo que es reinvertir con lo que es ese token, eh, pagar lo que es el fee de retiro con ese token. Así que yo creo que en caso de que Omega Pro eh, saque lo que es este token, va a ser exactamente lo mismo. Le van a dar la utilidad desde ese punto que... Eh, antes de escuchar lo que es la opinión de, de Juan, me interesaría saber, eh, Emma o Javi, si hay algún tipo de bloqueo para la gente que compró este tipo de, de token. No sé si es algo que directamente vos lo podés vender o directamente, qué sé yo, está bloqueado durante 16 meses, como me pareció escuchar por ahí en algún video. Es que de momento todavía ni siquiera han hecho el lanzamiento oficial, entonces actualmente lo único que se puede es comprar. Hasta el momento que sea el lanzamiento oficial se supone, digo yo, podría ya hacerse un intercambio con el token, pero de momento que yo sepa no. Hey, imagínate esto, imagínate que está bloqueado 16 meses, o sea, ¿no? Eh, vos imagínate toda la gente que directamente eh, lo compra, además de que, mira, ni quiero hablar de lo que es ese 50% de descuento, porque cuando vos lo compras 50% de descuento, para que todas esas personas después puedan vender con ese 50% de ganancia, tiene que entrar el doble de capital de lo que se invirtió. Entonces, eh, es eh, literalmente, por lo menos desde mi punto de vista, una forma de engañar a lo que es la comunidad, y además vos imaginate, si a la gente en vez de darle un vestido, una liberación mensual, se lo desbloqueas todo de golpe en 16 meses, imaginate lo que puede pasar con el token justo ese día, después de lo que son lo, los 16 meses. Así que eh, estaría bueno también que nos hable Juan de la parte legal, de por ahí sacar todo este tipo de eh, activos hacia la venta, como si fuera una ICO, y ¿qué opinas al respecto? Mira, sí, eh, digamos que esa es una de las estocadas final de todos estos ponzis, la creación de su propio token, que no tiene un base ¿cierto? Sabemos que es puro humo. Eh, digamos que ahí es importante ver que el lanzamiento que ellos hicieron de todo al tiempo, que fue la tarjeta, la tarjeta Visa, eh, el metaverso y el token, digamos que no les dio el resultado esperado. Y ahí es donde la compañía se termina de ir a pique porque cuando estuvieron en las Maldivas y todo eso, yo creo que ellos dijeron acá, como Emanuel lo había anunciado, están haciendo la cacería de brujas para el, el exit scam, y terminar con esto, hacer la última recogida, pero no tuvo el resultado esperado, entonces ahí es cuando vemos que pasó a seguir la que ya sabemos la vieja confiable, la de Emanuel el, el hackeo que ya lo habíamos anunciado entonces digamos que Volvemos a lo mismo, eh, como legalmente es, es una moneda que no tiene fundamento, y es una cripto sin fundamento, básicamente volvemos a lo mismo, es una estafa, punto. No hay, no hay otra cosa que hacer, es otro argumento u otra artimaña que básicamente es una estafa. Otra cosa que vi importante, tuve la oportunidad de hablar con alguien que en su momento me invitó a Omega Pro y fue cuando escuché por primera vez de esto y el líder de ella que es un diamante azul o alguna cosa así ya están válidos y, y lo que pasó ahí es esa eh, ¿cómo se dice? esa migración de éxodo que tiene la gente, los líderes de Omega Pro hacia válidos, pues claro, hacen que se vaya en picada eh, Omega Pro finalmente entonces también por eso vemos que no hay de otra sino la de el hackeo a la página y, y pues aprovecho para dar un mensaje y es que conozco de personas por ejemplo hace mucho tiempo conocí unas personas que hacían un negocio yo creo que todos los han escuchado un negocio que se llama Angway que ahí ahorita hay un montón de personas que se salieron de Angway de todas estas multiniveles que son legales eh, que se salieron hacia este tipo de multiniveles porque sabemos que son pirámides como Mega Pro pero que antes ya incluso habían estado en otras estafas entonces, hay una pareja aquí en Colombia que, que y, digo, y pronuncio su nombre para que ojalá cuando las personas lo escuchen y sean invitados por ellos se abstengan de hacerles caso. Isaac y Jimena eran unos liderazgos impresionantes en, en Anway. Vuelan a OneCoin. Y en OneCoin, eso es una estafa, creo que varios sí. de aquí ya hemos escuchado OneCoin, una estafa impresionante. Sí. Ahorita están en Omega y, y me queda la duda saber si, si ahorita estarán en Validus o en alguna otra, así. Entonces, gente, ya por favor, hagan lo posible de que si usted perdió plata en Omega Pro, no se meta en otra. Y si usted es líder, tenga conciencia que son estafas y deje de llevar a las personas de una estafa a otra. Básicamente es eso. Para mí, más de lo mismo eh, se anunció y pues nada, ya ahorita esperar acciones legales ya, ya no lo para nada. Omega Pro ya no lo para nada. ya sí, todo ya lo que se ellos se fue. Se de En En el Scam, que era el lanzamiento de estos tres no, eh, no, se no, no, tuvo los resultados y ya Omega Pro ya no, lo salva nada. Ahí, ahí hay algo bien, bien interesante, súper interesante con lo que dijo Juan y es que precisamente eh, normalmente estas estafas, y si ustedes se ponen a pensarlo y a analizarlo en las que han ocurrido antes, eh, tienen competidores fuertes. Es decir, en el caso, vamos a hablar de Omega, de GoArbit, ¿sí? Eh, cuando llega un competidor fuerte que está empezando, porque es que esa es el, la retórica de los líderes, vámonos para esta que esta está empezando, y aquí sí la vas a romper, mi líder, y aquí sí la vas a hacer, porque es que en la otra ya había mucha gente, y ya todo el mundo conocía Omega, pero aquí en Válidos la vas a romper porque es nuevo. Esa es la retórica de ellos. Entonces, se van esos líderes y se van con una mano de gente y descapitalizan esa empresa, porque todo el mundo empieza a sacar sus saldos de un lado para otro, como está pasando con Omega y Validus. Lo mismo está pasando con GoArbit y Quantum. Entonces, como ya todo el mundo sabe de GoArbit, entonces, no, vámonos para Quantum, que está empezando, allí la vamos a romper, la gente saca sus saldos, descapitalizan a, a, a GoArbit, en este caso y se llevan el saldo para otro lado pero lo que tú dices Juan van de pirámide en pirámide y eso es un, un efecto de querer el dinero fácil y lo que tú dices si una persona viene de Amway yo estoy en una compañía pero de productos una compañía legal si yo eh, hago una compañía de productos es muy difícil eh, no, es, no es imposible pero me va a tardar dos años o tres años en llegar a un rango alto y llegar a tener un cheque considerable, mientras que aquí en estas compañías, tú simplemente pones dos personas, eh, y esas dos personas de ahí para abajo, eso se llena casi que solo porque a la gente le gusta el dinero totalmente eh, fácil, entonces, si yo estoy en Angüey, me vengo para una compañía de estas, de, de, de inversiones, donde no tiene la gente, sino que poner su dinero, sí, pues yo necesito mantener ese cheque y entonces me llevo mi gente de pirámide en pirámide, en pirámide, en pirámide. Y eso no va a acabar. Eso no va a acabar. Nunca va a acabar eso. Tratamos de que la gente que va a entrar nueva, lo que estamos tratando nosotros, es que la gente que va a entrar nueva se informe y no entre a este tipo de, de esquemas. Eso hay, es muy importante también, eh, de, visto desde otro punto de vista, de, desde otro ángulo. Eh, ese tipo de, de gente que pasa de pirámide en pirámide lo logra y ustedes los ven con autos lujosos y viajando y de todo porque la gente les sigue creyendo y la gente que les cree, muchas o yo diría que la gran mayoría, saben que en algún momento va a, ca va a caer y la gente dice no, yo voy a entrar porque como decía Javier, viene empezando y pues probablemente yo sí pueda sacar rentabilidad de ahí. Probablemente yo sí pueda calcular ahí los tiempos. Eso es como, como una ruleta rusa. Yo tal vez sí pueda ver, a ver si logro sacar algo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos fomentando que este tipo de, de esquemas Ponzi sigan en el mercado. Yo puedo entrar y ver, a ver si me la juego, pero vamos a ver, este, este dinero, digamos que en 16 meses yo logré obtener mis ganancias y me salí. Sí, yo soy muy inteligente, muy de todo, pero ese dinero que me pagaron a mí vino de gente que lo va a perder. Entonces, sigo fomentando que esto siga existiendo. Eso es como que usted diga, voy a comprar este celular porque este celular cuesta 300 dólares, pero me lo están vendiendo en 50. Yo sé que he robado, pero vea qué ofertón. Entonces, al momento de yo adquirirlo, estoy fomentando que la persona que me lo vendió siga eh, asaltando y siga este, este tipo de delincuencia en la calle Entonces es exactamente lo mismo Yo lo que le recomendaría a la gente Es no se la juegue No entre ni siquiera a probar No entre ni siquiera a ver qué pasará Sino que, porque si no vamos a seguir eh, Hablando de esquemas Ponzi de aquí al 2045 Vamos a estar nosotros ahí, viejitos Y hablando de lo mismo Entonces yo diría que lo mejor es No entrar el dinero fácil no existe, la gallina de los huevos de oro no existe. Y si usted entra y por pura casualidad ganó, ese dinero también viene de gente que está perdiendo eh, esa cantidad que usted ganó. Sí, además... Un buen ejemplo. Emma, eh, algo que yo por ahí eh, te quería agregar es que, claro, mucha gente, yo por ejemplo eh, mostré muchos videos que, claro, Omega, eh, yo creo que... Fondos tienes para seguir pagando Yo por ejemplo lo vi en unas cuantas partes El tema es que la gente lo que no termina de entender Es que ellos no te van a pagar hasta quedarse sin fondo Lo que la gente tiene que entender es que cuando es más El dinero que ellos están sacando Para pagarle a los inversores que están dentro Que el dinero que está entrando Ahí en el momento que ellos ya deciden irse directamente Desde mi punto de vista O sea, son cosas que yo por ejemplo no las puedo asegurar pero mi suposición, no sé qué, qué opina usted al respecto, pero para mí, las personas que tenían estando detrás de todo este tipo de plataformas, yo creo que son las mismas, y lo único que hacen es cambiarle eh, la pantalla, cambiar la persona que da la cara, que una persona que claramente se va a llevar un beneficio económico gigante por dar la cara, porque después sabemos que están las autoridades a full, y acá eh, habían dejado una pregunta que por ahí eh, a lo mejor Juan la puede eh, por ejemplo, responder bien para darle un poquito de continuidad a lo que es el chat y dice, si se hacen denuncias masivas, ¿le pueden abrir orden de captura internacional a los CEOs de Omega Pro? Claro que sí. Eso es lo que va a ayudar, eh, el tema de las denuncias masivas. Entonces, para los que van a empezar a denunciar, tienen que hacerlo primero, entren a la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, pues ahí encontrarán los correos y los datos en números de teléfono donde pueden hacer sus denuncias y en la fiscalía. Entonces, ¿para que hagan sus denuncias? Y cuando eso se vuelve masivo, pues empieza, ¿qué empieza a pasar? Que dicen, venga, ya viene una denuncia, viene otra por lo mismo, viene otra por lo mismo, otra por lo mismo. Entonces dicen, hay que asignar un fiscal, hay que asignar a alguien un investigador de la super para que eh, tome carta sobre el asunto, porque son ya muchas denuncias. Entonces para que pues digamos que esto tenga fruto no sirve una sola persona de denunciar. Entonces es tienen que y aquí pues agrego también que los líderes tanto los líderes como los que los los CEO, los CEO de la compañía no miden esas consecuencias legales. Vamos a ver por ejemplo un Leonardo Positorto de Generación ZOE eh, no miden esas consecuencias legales y creen que la justicia no va a llegar. Eh, por ahí también pasó con una persona de IconTech eh, que ya fue capturada en su momento, yo creo que cuando eso se cayó, dijo, ya salimos bien, aquí no pasó nada, pero casi siempre estas personas terminan o tienen que esconderse y desaparecerse del planeta o, o, o, o caen, no hay de otra. Por ejemplo, Ruya Natoba de, de, de OneCoin no se sabe nada de ella desde 2017 nada, dicen que se cambió se el, el rostro dicen que incluso se mandó a pedar el rostro es algo impresionante ya tener uno que esconderse entonces no calculan que en su momento disfrutan de los viajes a Dubai, a las Maldivas a no sé a cuántas islas hay, viajes y, y lujos pero no ven que eso simplemente va a ser pasajero y que los otros años que les resta va a ser de total amargura, escondiéndose, con miedo, va a ser una pesadilla. Entonces, también para las personas que, que han sido líderes, que de pronto tienen algo de conciencia, pues yo sí los invito a que lo piensen, porque realmente de nada sirve estar en la cárcel eh, pues por haber hecho algo que solo disfrutaron unos meses, quizás un año, y después de estar años en la cárcel o escondiéndose durante años y años y no poder ni siquiera disfrutar de esa plata que se robaron hay algo, hay algo ahí que dice Juan y, y, eso, y eso es cierto eh, habló de Icontech y para los que no saben acá eh, I eh, el CEO de Icontech era precisamente el señor Juan Carlos Reynoso él era el CEO de Icontech ya capturaron a sus compinches a uno o dos de ellos eh, hace unos días en los Estados Unidos. Así de que si este señor pisa suelo norteamericano, de pronto puede llegar a caer capturado también allí. Además, Mike Sims, dueño de la compañía Omega Pro, viene también de una estafa piramidal. De hecho todos, su... Delaware y Andreas también vienen de que estafa este... una vez y eh, lo vuelve a hacer. Yo ya creo que es algo que, que se está volviendo a costumbre Y ahora ya somos 100 dentro de lo que es el directo Así que estaría bueno mientras ir dejando chicos en la eh, descripción de lo que es el chat El canal tanto de eh, Javi como lo que es el de Emma Como para que pasen a suscribirse Ahí directamente voy a mostrar eh, los canales Voy a eh, copiar lo que es el link, lo pego en la descripción Y eh, ya nos vamos directamente ahí eh, suscribiéndose Vamos chicos, somos casi... Eh, bueno, 100 personas, así que de paso bueno, pueden ir dejando lo que es el like el, eh, Bueno, un buen like, como para que el algoritmo por ahí eh, nos recomiende Y ahí también les dejo lo que son los dos eh, canales Donde, eh, bueno, también Señores, ellos... Muy, muy buenas tardes, días bueno, o noches Ahí justo lugar, se, se puede, ¿no? Ahí está, perfecto Lo acomodamos y ya de esa manera les dejo los dos canales Como para que se vayan a suscribir, chicos eh, También, excelente creador de contenido Yo por lo menos eh, los traje acá porque creo que compartimos la misma ideología, creo que tenemos por lo menos la misma manera de pensar eh, acerca de lo que son eh, todas esas plataformas eh, y así que bueno, una vez aclarado esto no sé si alguno de los dos quiere agregar algo, si quieren que mostremos algunas transacciones eh, yo creo que tenemos para hablar bastante, así que como quieran, hay tiempo Yo quiero agregar Dale. algo, eh, así súper rápido, eh, en todos los y los he visto, eh, gente que ya vio su di dinero perdido y gente que dice, no, ¿para qué yo voy a denunciar si no va a pasar nada? ¿Para qué yo voy a ir a las autoridades si no va a pasar nada? Gente, no. Tienen que denunciar, ¿por qué? Porque las autoridades, eh, sobre todo las, las más fuertes, las de Estados Unidos, dígase la Interpol, eh, cuando ven que a nivel latinoamericano hay denuncias sobre un mismo tema en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en México. Donde, cuando ven que hay firmas recogidas en Change.org, que mucha gente dice que Change.org no sirve. Pero sí funciona en algunos casos. Y para darle sus, eh, más, más fuerza a las denuncias. Eh, ¿Ustedes creen que la Interpol se va a quedar de brazos cruzados viendo que hay eh, millones de personas eh, denunciando en todos los países de Latinoamérica? No, entonces ese granito de arena que usted puede hacer desde ya y que he hecho, eh, yo tengo lo, unos formularios que estoy deseando sacarlos igual que ustedes, no los he sacado porque eh, estoy, estoy hablando con un abogado y me ha dicho, Emanuel espérese, todavía no es el momento, espérese. Entonces yo me sujeto a lo que él me diga porque él es el que sabe esos temas, pero... Eh, ustedes pueden ir haciéndolo, pueden ir denunciando que todo eso va a funcionar eh, en su debido tiempo entonces no se queden de brazos cruzados no digan que no, que eso no sirve para nada, simplemente háganlo porque todo tiene eh, consecuencias en la vida y Juan Carlos Reynoso va a tener que pagar eh, por todo el daño que ha hecho a, a Latinoamérica una cosa eh, que yo les voy a vaticinar, vaticinar les voy a hacer aquí de, de, de brujo ya me han dicho, uy, pero es que usted lo dijo hace tiempos es que iba a pasar esto y demás. Póngales cuidado lo que va a pasar con Omega Pro. Como ellos van a tener su token y van a empezar con el tema de que ya se van a querer, entre comillas, recuperar y no van a tener cómo pagar, entonces lo que van a decir ahorita, en, en, en, en un muy por, corto tiempo, no sé, y a veces me da miedo decir estas cosas porque casi siempre se cumplen, es que van a, van a decir que eh, los Estados Unidos o algún ente regulatorio los, los intervino y que tienen que parar absolutamente todo. Esa va a ser la estocada final de, de Omega Pro. Así funcionan todos los Ponzi, así hacen absolutamente todos. En cuanto a lo que decía Tonga de que colocaban eh, personas que ganaban dinero, vimos dos casos puntuales, el eh, ZTD y, y esta que estuvo antes, Emanuel. Bueno, ZT donde colocaron actores como CEOs de la compañía. Colocaron actores como CEOs de la compañía. Sí, los famosos nombres. Sí, entonces ellos salían en los Zooms, ellos aparecían en el, en el PDF, en la página web y en todo. Y después nos dimos cuenta de que eran actores, que se habían pagado para estar allí. Y, y, y no se sabe quiénes son los dueños. En este caso sí se sabe por lo menos... Que estos personajes son los creadores de este Ponzi No, y Juan Carlos Reynoso va a decir que ya lo ha dejado entrar que no, que él es un empleado más, que él no, él no era eh, dueño ni nada, que él simplemente era un empleado para meter gente. Y eso lo va a decir. Sí, eso lo va a decir, claro. Sí, él, él, él, Nada, eh, qué pena, qué pena. Yo aprovecho y pues nada, y les agradezco el espacio. Yo me tengo que desconectar. Soy empleado todavía, en unas reuniones. Por no ingresar a Omega Pro eres empleado. Ah, pues. Okay. No se dejen llevar por lo que en muchos videos hemos dicho es que les van a meter por los sueños, porque no sean empleados, por su libertad financiera, lo mismo de siempre. Toda la misma parla de siempre. Pilas. Cuando le digan que usted va a ser libre financieramente y que solo tiene que invitar dos amigos, ya, ya sabe qué es. Entonces, tengan mucho cuidado, les agradezco mucho a ustedes por la invitación, y, y pues esperamos, ojalá, yo sé que ha, ha hecho efecto todos los videos y toda la información que hemos dado, y sé que lo seguirá haciendo. Eh, eh, eh, eh, eh. Parece que se le cortó el audio. Sí, va, se mutió, se mutió, se mutió, está mutiado Ahí está, ahí le está dando ahí, ahí está, ahora sí Gracias por la información, Juan No sé si llega por ahí, bueno vos, ahí. Sino además, Si tenés las redes sociales de, de, de Juan o algún contacto por ahí, por si alguno eh, quiere hablar con él, también estaría bastante bueno que lo vayamos poniendo en los comentarios sí, yo, yo lo voy a hablar con Juan porque él, él no tiene digamos, él no se dedica a este medio como nosotros él es eh, más del, uh -huh. del área de, de economía y todo esto, pero yo lo voy a hablar con él y si él sí quiere dar alguna red social o algo, pero no sé, primero voy a hablarlo con él y ya después eh, lo dejo ahí en la descripción. No, sí, es, es más o menos por ahí, por si quiere, por ahí, qué sé yo, alguna persona a lo mejor tiene algún tipo de duda o algo, a lo mejor se quiere asesorar por él, eh, claro. es alguien que está capacitado, o es sea, alguien que estudió para eso, que está recibido y todo, así que eh, puede ofrecer su servicio en caso de que alguno de los, eh, bueno, en este caso somos 95 quiera... Eh, contactarlo, así que nada, Juan, te agradezco por ahí, eh, bueno, un gusto conocerte primero y después, bueno, te agradezco por, por pasarte por lo que es directo Listo, vale, vale, claro que sí, cualquier cosa, yo hablo con Emanuel y les comparto algún datico, un correo o algo donde me puedan escribir Muchas gracias Vale, Juan, muchas un abrazo, gracias bendición. abrazo grande Adiós, bueno, adiós. No, pues pasemos al tema al tema cripto que es donde Tonga es el, el fuerte ahí ¿Qué nos puedes decir de de todos estos movimientos y todas estas cosas que han ocurrido con las wallets de Omega? Mira, yo con respecto a eso Javi mira, ahora justo encima se está por cortar eh, lo que es un quedan seis minutitos después bueno, de última eh, lo creamos de vuelta por ahí usted que está más rápido, yo mientras tanto última, en ese momentito que, que estamos puedo seguir hablando sobre el tema pero yo ya es algo que por lo menos lo vengo siguiendo hace unos seis meses, donde, bueno, ahí creo que fue el primer video que saqué, que fue el que por ahí eh, tuvo más eh, revuelo, por decirlo de alguna forma, que hizo más ruido, donde eh, nada, es increíble la, la manera que, que utilizan para sacar lo que es el dinero entre diferentes billeteras. Es más, si vos vas, por ejemplo, a ver todas esas billeteras, mira, yo las tengo todas directamente a cámara. apuntame que las tengo perfectamente acá. Bien, vamos a la E3CAN. Y mira, fíjate, eh, yo tengo por lo menos creo que unas 15 billeteras, 15 direcciones donde eh, literalmente los fondos están ahí quietos, nadie los está moviendo, en mucho menos, y por ahí hay gente que dice, no, mira, Omega Pro eh, trabaja los fondos y todo esto, miren, nomás entrando ya nomás a esta dirección, mira, tenemos eh, 1.200.000 en lo que es el equivalente a Ethereum, tenemos 5 millones de USDT, después, mira, si pasamos a otra dirección, es más de lo mismo, yo estas son todas direcciones que tengo diferentes, y podemos ver que todas tienen entre 6 y 7 millones, y ¿qué pasa? Esto es justo lo que eh, yo quería decirles antes, a la hora de entrar a lo que es un PONS y, y que vean que ganan muy pocas personas. ¿Por qué? Porque el dinero lo terminan teniendo así, en un montón de direcciones donde eh, el objetivo es siempre el mismo, tratar de juntar la mayor cantidad cuando ven que están pagando más de lo que ingresa, es la manera en que ellos ya se dan cuenta de que directamente, desde mi punto de vista, como dije antes, mi opinión, tienen que pasar a otra. Que es lo mismo que justo dijo Emma recién de que Juan Carlos Reynosa dice, no, mira, yo soy un empleado más, yo no tengo duda de que no es la persona que está a cargo, desde mi, o sea, las personas inteligente, que están, eh, o sea, que tienen poder, que están detrás de todas estas plataformas, son los que no terminan dando la cara. Ya lo vimos, no sé chicos, si ustedes vieron lo que era Juicy Field, hará, creo que unos dos o tres meses que cayó, que era también algo de cannabis, no sé qué, y la persona que estaba como SEO eh, salió después a de decir, mira, a mí me pagaron para que yo esté dando la cara dentro de lo que es la plataforma, eh, así que bueno, yo creo que siempre eh, todas estas plataformas las terminan sacando siempre las mismas personas, pero bueno, lo que cambia es el, el personaje, o sea, la cara que terminan, eh, poniendo adelante. Ahora eso, después de última lo hablamos bien, los movimientos, mientras creamos de nuevo lo que es el, el Zoom, pero mientras tanto me gustaría que eh, pensemos un poco, o de última me en su opinión, con respecto a si va a salir en algún momento lo que es el token este eh, de Omega Pro, que yo creo que en caso de estar eh, bloqueado por 16 meses, o sea, que nadie lo pueda vender, yo creo que tranquilamente lo pueden llegar a sacar. ¿Por qué? Porque ahí es donde le pueden empezar a dar entre comillas esta utilidad, decirle a la gente, mira, vos tenés que invertir, pero en este token, vos tenés que reinvertir con este token, vos tenés que pagar, eh, por ejemplo, los, las eh, comisiones de retiro con este token. Y ahí claramente que el token no le queda otra que subir porque vos pensás que todos todas las personas que compraron en preventa no tienen cómo venderlo. Así que, eh, bueno, estaría interesante que por ahí no sé cuál de los dos quieran arrancar. De, de hecho, Tonga, yo, a mí me pasaron una información, eh, bueno. Voy, voy a, a, a varias informaciones eh, con respecto al token y con respecto a, eh, a Omega Pro en general. Con respecto al token, tienen pensado eh, crear el... Eh, de, de que usted no pueda retirar ganancias de Omega Pro, no pueda retirar eh, eh, su dinero eh, de Forex eh, hasta que usted no compre el token. Entonces, ese puede ser un apalancamiento que ellos pueden utilizar para que el token suba de valor. Obligar a la gente que, que está simplemente como cliente para que ellos eh, a fuerza tengan que comprar el token para que les den el dinero de, eh, de, de Omega Pro. Eh, eso es una, una de las cosas que me pasaron de información. Otra de las cosas que me pasaron es que actualmente eh, muchos de los líderes que se han salido tienen dinero en una fiduciaria donde todos están... Eh, agrupándose en este momento para crear una plataforma en enero del otro año a partir de ya. Entonces ellos están ahorita eh, con, eh, jalando toda esa gente para Validus, pero muchos de ellos lo que están haciendo es, eh, vean, nosotros estuvimos hasta el final eh, con ustedes, con Omega Pro, estuvimos también con, con Validus, pero ahora nosotros vamos a tener nuestra propia plataforma, que tengo entendido que va a salir para eh, el mes de enero 2023. Esas son informaciones así eh, que me han estado pasando. Porque eh, como yo tengo mi, mi, mi WhatsApp público. Muchos eh, líderes, eh, diamantes negros, diamantes. O sea, los rangos más altos me han, me han pasado esa información. Y esto es algo que ellos quieren empezar a hacer con lo del token. También no pagarle a la gente hasta que a obligarlos a que compren el, el token. No, eh, perfecto, de manera que toda esa info es de suma importancia, y bueno, vamos a estar a, a, al, eh, al pendiente de todo eso, ahí no sé, eh, Javi, bien, eh, ¿qué pasó? De todas formas, no sé quién eh, crea de nuevo lo que es un ya podemos ver que le queda eh, un minuto a lo que es eh, la reunión, pero sí, coincido plenamente, yo creo que, eh, como te dije antes, en caso de que, eh, por ejemplo, tenga un bloqueo, ahí volvió Javi, eh, en caso de que tenga un bloqueo lo que es el token Yo creo que lo van a terminar eh, sacando Como para lo que yo te dije Hacer que la gente siga eh, entrando lo que es el token Por ejemplo, en Warby yo tenía suscriptores que me dijeron Mira, le metí 2.000 dólares al token para ver si sube ¿Verdad? Simplemente eso, pura y exclusivamente eh, especulación Que yo creo que a la hora de instar lo que es este token Si nadie lo puede vender, claramente no va a bajar Y después, bueno, eh, ya eh, es más de lo mismo Mira si va a estar cuatro años funcionando lo que es la plataforma y de la nada va a decir, no, mira, sacamos un token que, sinceramente, no sé con qué objetivo. Después, bueno, tenés gente que los defiende y dice no, mira, no es el token de Omega. Eh, para mí, termina siendo el mismo token de Omega Pro, por eso mismo lo promocionan y absolutamente todo. Pero bueno, es una manera más de, de estafar a lo que es la, la comunidad. Ahí, eh, Javi, no sé si querés crear de nuevo lo que es el Zoom, que ya le quedan unos segunditos nomás. E que... Emanuel es el que los está crea nos está ayudando ahí con la creación. Sí, listo, Emma Otro sí, segundo. Bien. Listo, ya Dale, pa pasámelo, Javi, por, eh, por Listo. Telera. Listo, perfecto, gracias. Listo. Para eh, terminar de robarle a lo que es la comunidad. Porque, porque ahora te saquen lo que es el token y te den el gusto de que, entre comillas, vos tengas esos tokens, que en teoría tengas tanto poder. Porque, claro, vos ahora, si, en caso de que no lo listes, vas a decir: No, mira, yo tengo 500 dólares en el token de Omega Pro. Pero si el día de mañana se llevan toda esa liquidez, que no es muy difícil de robársela, porque. Eh, hay que ver un poquito el tema de si tienen funciones dentro de lo que es el contrato de que puedan hacer minteos y un montón de cosas, no te va a servir de nada, o a lo mejor directamente lo, list, lo enlistan dentro de lo que es un DEX, un exchange descentralizado, no bloquean lo que es la liquidez y lo pueden llevar todo de una. Después, eh, otra cosa que por ahí me hizo reír tanto, no sé, Emma, vos qué opinás, es que supuestamente lo iban a, a, a enlistar en un montón de, de exchange centralizado en un montón de exchange grandes por ahí, sí, por sí, ahí, no, no, y había no, no. gente que hay yeah. gente que se cree esas cosas. Yo vi, yo vi que lo iban a poner en, en, en Binance y toda la cosa. Y yo dije, gente, ¿cómo, ¿cómo es posible? O sea, la gente no sabe ni siquiera cómo funciona este tipo de cosas. O sea, no, totalmente. ¿Vos, Javi, qué opinas respecto a eso? que lo listen en Binance? No, ah, pues va a ser muy complicado que puedan, puedan listarlo en este tipo de exchange. Primero por la connotación que trae, ¿no? Porque es un token que viene de, de, de una estafa. Entonces Binance no se va a arriesgar, digamos Binance, en el ejemplo de Binance, que pudieran llegar a, a, a postularlo para, para su, su colocación allí dentro de este exchange, pues ellos van a mirar eh, quién es el dueño, de qué se trata, cuál es eh, la hoja de ruta, cuál es la funcionalidad del, de, del token y pues definitivamente eso es humo. Entonces, pues no, obviamente, no. Eso, eso, es, eso sí no va a pasar nunca. Ahora, a, había una persona ahí en el chat que decía, o sea que, que tenemos eh, Omega Pro por 16 meses, o sea, la gente todavía cree eso, y la gente sí, de verdad. Yo, yo la verdad no me explico cómo hay gente que a estas alturas, viendo todo lo que está pasando, viendo la descapitalización de la empresa, viendo que se quedaron sin líderes, viendo que... Que, o sea, todo lo que está pasando, hay gente que todavía cree que, que, que Omega Pro va a durar muchísimo tiempo y ahí lo dejan en los comentarios, yo no sé si a Tonga y a, y a Javier le, les pasa, te vas a tener que retractar de tus palabras, Exacto. vas a tener que hacer un video disculpándote, o sea gente, lo evidente está ahí y es para verlo, no es que nosotros nos estamos inventando nada. Todo Ahora, lo, lo está ocurriendo como, a como debe ser, a como debería ser. De una tener. cosa súper importante y si queremos, eh, bueno, en, yo, yo pienso que pensamos igual los tres y, y me atrevo a entrar en sus pensamientos y es nosotros en el momento en que esto caiga, a, nosotros, a, a mí no me da risa que caigan ni me voy a, a beneficiar con que caigan ni me voy a alegrar porque caiga. Al contrario, si lo hacemos, o, ayer me decía una señora, ¿pero usted quién lo nombró? A mí no me nombró nadie. Pero sí he tenido gente que me ha dado las gracias, me ha dicho, oiga, venga, gracias a que se me aparece un video suyo, no invertí. En los comentarios, llamadas, mensajes, no invertí porque muy seguramente estaría. Es que imagínate, tú invertir, un ejemplo, cinco mil dólares, mil dólares, una persona que no tenga dinero, muy poco dinero, mil dólares y estar todo el día mirando la página, que no se caiga, mirando que eso debe ser muy estresante, esa persona va a perder su vida en 16 meses, va a estar muy pendiente de qué pasa si le pagaron al uno, si no le pagaron al otro, y los líderes, no, invierta más, reinvierta y demás, y esa persona queriendo o necesitando ese dinero, eso es muy terrible. Entonces nosotros, yo pienso que a nosotros no nos beneficia eh, desde ningún punto de vista que Omega Pro se caiga, no hablamos de Omega Pro por hablar de Omega Pro porque podríamos hablar de cualquier otra y, y, y no estaríamos haciendo absolutamente más que ayudar a las personas a que no caigan en este tipo de, de, de estafas. Muchachos, aquí sí, estoy viendo los comentarios y quiero, quiero que ustedes eh, vean esto. Daniela Ponte, ¿cuál es un hater que tengo en, en mi canal desde no, hace no, no, mucho pero, tiempo? Eh, hey. No, no, Emma, espera, espera. yo lo voy a, a aclarar. Eh, Emma, o sea, al, al decir descapitalizaciones, es al que está, o sea, eh, haciendo referencia a que es más el dinero que están pagando que el que está eh, entrando a lo que es la plataforma. A eso se refiere con descapitalización. Correcto, ¿sí? eh, o sea, por ahí eh, hay veces que, por, que se pueden llegar a malinterpretar las cosas, pero yo, por ejemplo, cuando él me lo dijo, más que todo, sabiendo que ya habíamos hablado sobre el tema hablamos sobre todos estos millones eh, yo creo eh, Emma que es lo mismo que te digo siempre yo por ahí también siempre tengo gente que eh, por... <risa> gracias por venir pinchado me dice eh, no con respecto a bueno no, minuto de fama ya lo tuvo verdad <risa> sí hay, hay que reírse yo muchas veces eh, tengo gente decir que hay uno dentro de todo espero que lo haya entendido por lo menos que le haya quedado claro eh, porque bueno eh, está interesante aclararlo por el tema de que qué, hijo, qué personaje yo ni tendríamos que darnos para responder me parece pero creo que eh, está bueno por la dudas, porque viste que siempre uno cuando le ponen algún tipo de comentario de eso... No, no es que hay, hay personas que hay que explicarle con bolitas y palitos para que logren entender. Entonces, eh, si, ah, como hay personas que lo entienden a la primera, tenemos que retroceder un poquito atrás para volver a explicar todo de nuevo. Pero... Y, bueno, y si están tan seguir? capitalizados, como está diciendo ahí Daniela Ponte si están tan capitalizados, como dice el que dijo Tonga, ¿por qué no están pagando? normal, si están tan capitalizados por qué cambiaron el plan de compensación si están tan capitalizados y tienen tanto dinero, por qué no muestran dónde hacen el trading, es más están dando rendimientos en estos momentos y, y el mismo eh, Juan Carlos Reynoso dijo que no estaban haciendo trading, pero sí en, la, en, la, en, en, el, en el back office me imagino que les están apareciendo los rendimientos diarios, o sea el, el dinero está saliendo de las nubes No y, y dinero tiene Omega Pro dinero tiene de sobra por decirles un número X, que ya Tonga lo, lo, lo, lo ha visto, hay millones de millones. Por decirles un número X, Omega Pro tiene actualmente 50 millones de dólares en sus wallets. Pero para pagarle a todas estas personas, tiene que pagarle 45 millones de dólares. ¿Ustedes creen que ellos se van a quedar solamente con 5 millones de dólares? No. Si ellos tienen que pagarle del dinero que tienen actualmente, pues obviamente no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque... Para eso es que están sacando los token para recaudar más dinero y ya irse con todo. No es que si tienen dinero para pagarles, pero ellos no se van a quedar en celo o no se van a quedar con el dinero mínimo simplemente para quedar bien con la gente. Y así es como funcionan todos los ponce. Sí, coincido plenamente, Emma. Eh, pero bueno, a ver, vamos a entrar por ahí en algún que otro comentario en vez de por ahí leer a a Daniel, a lo mejor podemos eh, hablar con el resto de personas que por ahí son no tienen la cabeza un poquito tan lavada. A ver, ahí justo dice el catar financiero. Saludos. Está en el grupo de eh, Omega Pro Colombia. Está muerte defendiendo Omega. Mira, ahí justo lo tienen fichado, Daniel, de, de bastantes lados. A ver, vamos un poquito más para arriba. Así es, Daniel. Bien, a ver, para arriba. Furtivos, saludos. Eh, así que, bueno, gente, yo creo que ahí más o menos la información. Eh, bueno, Dani, ya está, ya está. Eh, la cortamos nomás, nosotros no, no vamos a hablar, creo que por ahí. Eh, ni siquiera nos vamos a poner a perder tiempo. El objetivo eh, es simplemente brindar eh, información. Creo que ya por lo menos te aclaramos la, la duda que tenías con respecto a eh, lo que era la descapitalización, que yo creo que está bien, están entrando menos dinero que el que están pagando, así que por eso mismo es el, el cual están haciendo todo este tipo de cambios para eh, tratar de, por ahí, estirar un poquito eh, lo que es eh, la plataforma. Después, eh, algo que... Por ahí, no sé, Emma, que bueno, justo lo habíamos tocado eh, al principio, donde creo que había muy pocas personas, ahora sí ya somos bastante. Estaría bueno tocar el tema de lo que es el metaverso. Yo sinceramente no vi nada, ni siquiera me, me informé, así que estaría bueno tocar un poquito de, de información con respecto a eso. Sí, básicamente vamos a ver lo del... Dime, Javier. Muchachos, eh, se me presentó algo acá, lamentablemente me tengo que desconectar de todas formas muchas gracias por la invitación estas reuniones las vamos a hacer frecuentemente de acuerdo a lo que estuvimos hablando internamente vamos a tener invitados eh, trataré de traer un líder de Omega Pro Diamante Azul que le quitaron su cuenta y le robaron todo su saldo, entonces voy a bien. coordinar con él a ver si en estos días podemos hacer esa reunión, muchas gracias por la invitación muchachos bien, ahí ya dejé el chico del canal de Javi en mensaje fijado como para que eh, se pueden unir, ahora nosotros con Emma nos vamos a quedar un ratito más con el tema este de eh, lo que es el metaverso, después bueno, ya creo que va también en horito y cuarto, así que más o menos creo que eh, lo funda lo fundamental digamos, ya lo fuimos tocando así que bueno, eh, suscríbanse, ahí en lo que es el canal de Javi, y bueno, muchísimas gracias por, por pasarte por el canal de Javi, un gusto A ustedes, muchas gracias, gracias Emanuel gracias, nos vemos, con Chao, gusto, Javi Chao, eh, chicos, un gusto Ok, eh, Tonga, mira esto funciona así eh para que la gente logre entender un poquito eh, el metaverso lo han, lo han llegado a poner con palabras grandilocuentes lo quieren poner como la máxima panacea de que existe en, li, en la historia eh, pues, o sea, sí y no sí porque tiene mucho potencial porque puede ser utilizado de manera muchísimo más práctica pero vamos a ver si el metaverso de Omega Pro eh, fuera a como lo pintan ¿por qué las llamadas corporativas no las hacen desde el metaverso? ¿por qué las charlas de Eric Ward no las hacen desde el metaverso? que ustedes tengan porque hay un, hay un grado de aprendizaje que tiene que tener eh, todas las personas que entran vamos a ver, eh, su tío, su tía su abuela de 60, 70 años que apenas que sabe entrar a Zoom y que lo logra con, con, con mucho esfuerzo ustedes creen que van a tener ese, ese periodo de aprendizaje, de ver cómo es que funcionan, de tener que entrar a, a tener que tener una máquina potente para correr todos los gráficos en tiempo real, para poder tener este armatoste a dos centímetros de tu vista, junto con unos joysticks en cada mano, o sea, le están complicando la vida a muchas personas. Entonces, por este punto, es que el metaverso, se le puede llegar a complicar a muchas otras personas y actualmente sigue siendo muchísimo más fácil entrar a un Zoom desde tu dispositivo, sea el celular o la computadora. Ahora bien, eh, para el, el proceso de creación de un metaverso se necesitan años, años, literal, para crear algo que realmente funcione. Imagínense un mundo entero que hay que programar que hay que diseñar, que se necesitan gentes encargados de eh, directores de escenarios eh, gente que, o sea, es mucho el dinero, mucho el tiempo y mucho el personal, ustedes creen que un metaverso pro lo va a lograr hacer en este periodo de tiempo que ya lo están anunciando como que si estuviera a la vuelta de la esquina, cuando Facebook, Mark Zuckerberg actualmente hace poco anunciaron que sus avatares tenían pies que ya podían caminar porque antes sus avatares simplemente flotaban en el aire y lo anunciaron con bombos y platillos porque es algo muy difícil, es muy tedioso, muy grande, es un proyecto demasiado grande y apenas ellos van gateando, van, eh, Facebook ahorita con su metaverso está tanteando las aguas como dicen y viendo a ver cómo hacen esto, de, del proyecto de Pulse, del metaverso no se sabe ni quién es el programador principal, ni quién es el director de arte, ni no se sabe absolutamente nada. Simplemente lo que han mostrado son, eh, como ya dije anteriormente, mods que le hacen a videojuegos que cuentan con la característica de VR, se ponen las gafas y ellos dicen, vean, aquí estamos en el metaverso, un cuarto que ellos modificaron a su gusto. Pero no están creando absolutamente nada. Entonces, por ese punto, es que podemos bien decir que el metaverso no existe. El metaverso, eh, para los que todavía no lo tienen muy claro, básicamente lo que es, es eh, un lugar virtual donde tú puedes entrar y hablar con otras personas. Puedes reunirte en un lugar virtual, eh, puedes jugar dentro de este mundo virtual. Entonces, bajo esa premisa, podríamos decir que Fortnite es un metaverso porque se conectan muchas personas en un mismo punto, pueden hablar, pueden interactuar podríamos decir lo mismo de Second Life, cualquier juego que tenga conectividad a Internet. Entonces, es lo mismo, Soy simplemente llevado a un tema donde eh, se pueden hacer negocios, pueden crear una propia criptomoneda para este mundo, tú puedes crear tus propios assets, puedes crear tus propios modelos 3D, venderlos, intercambiarlos, la tecnología de NFT ayudaría mucho porque puedes poner un blockchain ligado a un objeto 3D que tú creaste, que lo va a hacer único. O sea, tiene mucho, mucho, mucho potencial, pero actualmente, 2022, diciembre, está en pañales y nadie puede superar a, a, a la economía y al, a la cantidad de empleados, de ingenieros, de expertos que tiene Facebook, muchísimo menos Omega Pro. Entonces, eh, el metaverso de Omega Pro simplemente no existe. Eso es lo que yo tendría que, que aportar. Sí, eh, coincido plenamente, además de que eh, no solo es tiempo de eh, desarrollo Porque esto salió de un día para el otro, por lo menos es lo que eh, yo por lo menos me pude estar informando Y yo creo que al contrario, si en teoría siempre hubiesen tenido eh, en mente desarrollar Yo creo que eh, lo que es este, entre comillas, metaverso Ya hubiesen dado información eh, hace tiempo, me parece que eso es eh, algo que ni siquiera hace falta aclarar no tengo ahora justo la cifra eh, correcta, la cifra justa de cuánto gastó eh, Facebook Dentro de lo que era esta inversión dentro de, lo de, dentro de lo que era el metaverso Pero eran millones y millones de dólares, y es más, hasta la gente se le reía Porque eh, me acuerdo que había una imagen, una selfie como, como el dueño de Facebook Que en teoría bueno estaba dentro de lo que es el metaverso y nada Era como que literalmente parecía como que había salido dos pesos argentinos eh, Desarrollar ese metaverso, así que bueno, es algo que lleva mucho tiempo, lleva mucho eh, mucho, mucho dinero, y eh, por ahí eh, lo que vos dijiste, el tiempo creo que es lo que eh, todavía falta para que todo este tipo de eh, tecnologías encuentren todavía lo que es su eh, punto para lo que de verdad fueron eh, por ahí eh, creados los NFT, por ejemplo, eh, ahora tienen muchísimo food, ¿por qué? Porque se relaciona por ejemplo, con un montón de juegos donde eh, yo creo que no es en donde van a encontrar la verdadera utilidad en lo que es el tiempo, eh, así que bueno, yo creo, eh, Emma, que todavía estamos en una época temprana de lo que es esta tecnología, falta muchísimo desarrollo, faltan años para que de verdad eh, no solo se le encuentre por ahí eh, el punto en donde de verdad sean útiles los NFT, sino que también el metaverso, todo esto eh, es algo muy nuevo que por ahí todavía muchos no, no se dan cuenta de lo privilegiados que somos, de lo temprano que llegamos a esta eh, tecnología, eh, así que bueno, no sé, Emma si querés tocar algo más, hablamos sobre lo que es el metaverso, hablamos sobre lo que era el token, hablamos también sobre eh, el dinero que sacaban a lo que son eh, diferentes eh, exchanges, como lo que es eh, Coinbase, como lo que es y eh, que en caso, mira, yo no los quiero marear ahora a todos, les voy a dejar acá en lo que es Twitter un hilo donde yo eh, les mostré todos estos... Eh, movimientos todos bien eh, a detalle Hay un hilo donde, acá está, perfecto Omega Pro se está llevando todo, acá pueden ver Todos los movimientos, este eh, Link después de última se los dejo directamente Abajo en la descripción, por si tienen duda de eh, Cómo están eh, moviendo Los fondos eh, estos eh, personajes Como podríamos decirlo Y eh, bueno, no sé más si querés agregar Algo más, a lo mejor, viste, vos estás mucho más Al día con todas las noticias no, yo creo que tocamos los puntos eh, principales, los puntos más importantes. Eh, ya contamos con la participación de, de Juan David Muñetón, el asesor financiero, que nos aclaró muchas cosas. Y no, pues yo creo que, que, que fue una charla muy provechosa, hablamos de muchos temas eh, y como dice, dijo Javier, vamos a seguir haciéndolas eh, periódicamente. No sé en qué momentos, pero vamos a seguir haciéndolas para entre todos nosotros actualizarnos con todos estos temas y ir eh, hablando sobre todo lo que va saliendo en el momento. Entonces, por mi parte, eso sería todo, muchachos. Eh, igual, este, esto lo voy a subir en formato diferido a mi canal para que ustedes lo vean ya retransmitido. Eh, y muchísimas gracias a Tonga por, por este espacio que nos dio, eh, estar aquí en su canal de manera en vivo y pues... Creo que no queda más que decir, ¿verdad? <ríe> no, creo que más que suficiente, por ahí lo que hablamos antes, hacerlo de eh, por ahí manera más seguida. Eh, seguramente a la gente eh, podemos preguntarle algún que otro horario, algún día que les quede cómodo eh, y ya poner, digamos, como que hacerlo tipo como un programa, ¿me entiendes? Donde vamos analizando diferentes eh, plataformas. Yo creo que eh, hay de sobra, salen todos los días. Eh, así que, bueno, creo que es algo que, que puede ser bastante productivo por ahí para tratar de concientizar a lo que es la gente, que es lo mismo que dijimos antes, que, eh, bueno, ahí justo estaban en los comentarios, para nosotros lo más fácil, gente, es directamente decirles, no, mira Omega Pro es la mejor del mundo, tomá mi link de referida, entrá, vos depositás, y a mí me llega una comisión gigante, depositás mil dólares, capaz que me llegan 100 dólares. Entonces, imagínate lo fácil que sería para nosotros tratar de hacer ese contenido. O sea, literalmente que ahí es donde se gana plata, y por ahí no entiendo eh, la gente que por ahí te tira el food, tiene que ser claramente gente que está dentro, porque si no, mira si vos vas a, a insultar o a decirle algo, por ejemplo, ahora como estaba Daniel acá dentro del chat, a alguien que quiere ayudar, a alguien que, eh, o sea, literalmente quiere aportar eh, valor a lo que es la comunidad, enseñarle, cuidar a lo suyo, porque si no, es lo mismo que digo siempre. Emma, que ahora tiene 12.000 suscriptores, vos imagínate si llega a subir un video Mega Pro y te dice, mira, Omega Pro es lo mejor del mundo y te pone su link de referido. Yo te aseguro que por cada video que suba, te aseguro que saca más de mil dólares. No, y, aseguro, ¿no? Y, y, y te cuento, Tonka, eh, eh, hay una empresa que ya me contactó y bueno, aquí vas a tener la primicia, nunca había hablado yo de esto, pero me estaban oh, eh, ofreciendo un salario de 2.500 dólares mensuales por ser yo la cara, el representante de esta empresa que de hecho no volví a saber nada de, eh, después de esto. Creo que sí empezó, pero era como más hacia un público de habla inglesa y yo les dije no. Para mí era muy fácil. ¡Claro! que 2500 mil dólares mensuales? ¡Facilismo! Eso es nada, eso es nada ni eso siquiera es nada. estaba poniendo el link de referido todavía. Sí, simplemente lo que tenía que hacer era cuatro videos mensuales y en esos videos hablar sobre la plataforma. Obviamente de manera objetiva según ellos, eh, hablando bien, eh, ¿Cuáles eran los planes? Hacer como una presentación cuatro veces al mes y yo me ganaba 2.500 dólares mensuales. O sea, imagínense lo que llegué a rechazar. Eh, y yo les dije no. ¿Por qué? Porque eh, me estoy jugando muchas cosas. Me estoy jugando no solo mi reputación, me estoy jugando también mi libertad. Y si esta empresa eh, llega a los puntos que llega Omega Pro... Eh, eh, eh, es, una, es una apuesta que sí o sí voy a perder, entonces prefiero eh, seguir mi vida tal y como está Que yo pueda subir el contenido que yo quiera, que yo pueda salir a la calle sin preocuparme De que hay gente que yo metí que en cualquier momento me pueden hacer algo Mi libertad vale mucho Entonces eh, eso es algo que no le había contado a nadie, Tonga, y, y tú tienes la primicia eh, y sí, o sea, este tipo de, de, de empresas lo que andan es buscando gente que, o sea, imagínense yo que tengo 12 mil suscriptores, imagínense las propuestas que les pueden llegar a, a youtubers que tienen un millón, que tienen 10 millones. O sea, eh, eh, es, es una cosa que, que, que es eh, se puede caer en esto fácilmente y la avaricia mata a muchas personas. Entonces, si usted piensa las cosas con cabeza fría, ahí es donde usted dice, no, mi libertad vale mucho y prefiero eh, seguir de, de esta manera. No me hace falta viajes a, a otros países, no me hace falta, si tengo libertad y puedo hacer lo que yo quiera, eso es más que, que, que todo el dinero del mundo. No, ahí está, imagínate vos lo que le pueden llegar a pagar a actores conocidos. Imagínate claro, que pueden... no, imagínate no, a Andrés Sandoval, a Ronaldinho, ¿cuánto le pagaron? Eh, Andrés Aldo Sandoval, hizo que es un actor colombiano, hizo un video diciendo que muchas eh, televisoras y muchas productoras no lo querían contratar por él haberse involucrado en Omega Pro. Entonces, ganó por un lado, pero está perdiendo por otro. Y, y probablemente mucha gente que él metió les va a ir a reclamar y van a, a, a, a... En muchos casos, vea, yo he visto caer muchísimos Ponzi y en muchos casos muchas personas la, las terminan matando por estos temas porque sí, es que hay, buscan hay directamente que está, al líder que es, los metió. Tal cual hay gente que saca préstamos. Yo, por ejemplo, hablé con gente que eh, estaba por ahí eh, sacando préstamos, que estaba vendiendo cosas, etcétera, como por ahí para eh, meter lo que es Omega Pro. Así que nada, es una lástima. Y por ahí, eh, dentro de todo, hay gente que de a poquito uno les va eh, abriendo los ojos. Hay otros que directamente están dentro de lo que es Omega. Yo, por ejemplo, ahí José, que saben que está. Eh, un suscriptor que está metido dentro de que Omega eh, Él está dentro, pero dentro de todo o sea, es, o sea, es como que se olvida que está dentro Y trata de mirar las cosas de una manera objetiva Que eso por lo menos es lo que, lo que yo termino valorando De todo ese tipo de, de personas que entienden Por qué vos crear el contenido Y es eh, más de lo mismo Lo más fácil sería poner un link de referido Y, de, y listo, ya está De esa manera eh, sería la manera más fácil De poder hacer dinero eh, Pero bueno, creo que con respecto a eso Con respecto a ese pensamiento estamos eh, bastante eh, alineados eh, así que, que, bueno, me parece que fue un excelente directo, a ver si, eh, como dijimos antes, lo empezamos a hacer de una manera un poquito más claro, claro. Eh, seguida, de coordinar, no hablar solo de Omega, sino que hay un montón de cosas, que, que bueno, seguro vos tenés por ahí información, yo también tengo información, así que, eh, nada, creo que eso básicamente, eh, por lo menos no sé si nos queda algo que agregar ahí, si hay alguna duda en lo que es el chat, se puede ir contestando. A ver... Eh, ahí te están viendo un video comentando sobre la plataforma Eros Pro. Sí, eh, muchachos, vean, a mí me, me llegan muchísimos comentarios, pero muchísimos. Eh, Manuel, puedes comentar sobre esta, sobre la otra. Casi que todos mis videos tienen vi eh, comentarios así. Eh, sinceramente, muchachos, si yo me dedicara 100% a esto, créame que yo abarcaría todo. De momento, como yo trabajo, tengo mis tiempos libres para realizar esto, eh, me estoy enfocando simplemente en Omega Pro, número uno, porque es de la eh, empresa que más me llega información. Como yo ya les comenté, yo tengo mi número de WhatsApp público, cualquiera me puede escribir, eh, y me mandan información cualquier cantidad. Entonces, en el momento que yo tengo un espacio libre, simplemente veo los mensajes de WhatsApp, y ahí hay información para hacer un video en el momento, no tengo ni que investigar. Entonces, por eso es que estoy concentrado 100% en Omega Pro, porque es de la que más tengo información. Eh, si yo me pongo a hacer de otras plataformas, tengo que sacar un tiempo para investigar, un tiempo para analizar toda esa información, editarla, grabar y toda la cosa, entonces no me daría tanto tiempo, eh, pero eh, en el momento que, que Omega Pro ya desaparezca totalmente, vamos a seguir ahí con, con otras plataformas eh, buscando. Pero de momento, de momento estamos concentrados en Omega Pro, justamente, repito, porque es de la plataforma que más tengo información y de la que más fácil es para mí sacar videos eh, en los ratos que tengo libres. Perfecto, Emma. O sea que ahí estoy dejando ya eh, tu canal de, eh, de YouTube. Chico, ahí eh, dejé el mensaje fijado, lo que es el eh, canal de YouTube de lo que es eh, Emma, que bueno, ya pueden suscribirse, eh, 12.200 suscriptores, lo mismo que estábamos hablando antes de que era lo más sencillo, y bueno, como para que eh, pasen a suscribirse, por ahí yo creo que toda la gente de esta calle te debe conocer de alguna u otra forma, Emma, me parece que ya eh, todos los que por ahí están siendo eh, Omega Pro estoy de seguro que vieron algún video tuyo, eh, así que bueno, en caso de que no lo estén, eh, por ahí es lo que dijimos antes, yo no estoy tan al pendiente informando a mi comunidad sobre, eh, por ejemplo, estos cambios, sobre lo que es... Eh, bueno, todas esas eh, modificaciones que tienen dentro de la plataforma, sino que directamente voy a, a la parte de eh, lo que es la blockchain Así que nada, creo que puede salir de manera conjunta una información eh, bastante eh, completa Así que bueno chicos, como dije, ahí les dejo lo que es el, el, el canal de Emma Todo esto acá, de todas formas, lo voy a dejar en la descripción eh, Como para que suena tanto a lo que es el... para que lo sigan a Emma para que sigan a Javi y bueno, para que de paso también se unan al grupo de Telegram, que ahí eh, lo dejé en lo que es la descripción. A ver, eh, Emma, si de última te pasas por ahí. No sé si estás eh, al tanto de, lo, de usar Telegram y todo eso. Claro, claro. Mira, yo, yo, yo no, no, no estoy tan viejo. <ríe> tengo 32 años. Pero no soy tanto en redes sociales. <ríe> eh, no, no, pero, no. pero sí, sí tengo, sí tengo Telegram. Eh, lo, lo uso lo justo y necesario eh, pero sí, claro, ahí podemos entrar y, y, y, y, y utilizar eh, to, Todos estos medios para, para mantenernos en contacto y, y, y todo esto Y muchachos, eso creo que ha sido todo Creo que abarcamos todos los temas posibles eh, Y reitero, muchísimas gracias Tonga por este espacio eh, Y de, todos los que estén viendo eh, eh, eh, la transmisión Que sean suscriptores míos y no sean han suscrito al canal de Tonga también hágalo, hace muy buen contenido, y pues creo que eso es todo. Bueno, Emma, eh, muchísimas gracias, y creo que ya por lo menos eh, dentro de lo que es el chat eh, no hay preguntas, y saludos a eh, Seis, saludos a Carlos, José, por ahí gente que está siempre, Maximiliano, eh, nos estamos viendo eh, muy pronto, y nada, gracias a vos, Emma, por eh, tomarte el tiempo acá de venir a informar a lo que es la comunidad, y por ahí... Eh, dar lo que es eh, tu opinión, eh, prácticamente por ahí hay gente que no comenta, pero bueno, gracias a todos los que eh, estuvieron, y bueno, seguramente nos estamos eh, viendo muy pronto. No sé si querés agregar algo más, Emma. Solamente, muchísimas gracias chicos, chao. Muchísimas gracias gente, nos estamos hablando, chao, chao.